Hola a todos mis suscriptores de canal Formadu 777. Bueno, hoy vamos a, cre a crear, como veis aquí, esta crema que ya se me está terminando. Vamos a crear una crema regeneradora muy potente eh, con una base, que esto es lo que vamos a necesitar: los materiales eh, con la base de protección solar, leche solar de factor 50. Esta es para niños. Leche solar, de factor 50, y estas es para niños Y la ventaja que tiene de utilizarla para niños es que vale para pieles sensibles y muy delicadas Y ya los comentaremos por qué lo utilizamos Necesitaremos una hoja de aloe vera Un cuchillo para cortar la hoja de aloe vera y extraer el aloe vera unos guantes de plástico de estos de los parecidos luego le vamos a añadir que es lo que va a hacer que sea más regeneradora le vamos a añadir el colágeno pero este lo que tiene de bueno es que es oh, perdón le vamos a añadir magnesio y este magnesio lo que tiene a mayores es que lleva el colágeno, como veis aquí, colágeno, magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. Y es muy bueno, yo lo utilizo para los músculos y para los huesos, pero también lo utilizo para hacer esta crema que yo ya hice y que estoy utilizando para mí. Me queda poca y la voy a hacer porque ahora lo estoy utilizando para la recuperación de mis codos La utilicé para regenerar las cicatrices Os las voy a enseñar La crema que vamos a hacer Yo la creé para esto Para, veis, los codos Bueno, pues están reconstruidos Este sobre todo está reconstruido Y tienen cicatrices desde aquí hasta aquí Y este lo mismo desde aquí hasta aquí atrás Se puede ver Bueno, pues para poder recuperar lo que es la cicatrización Y apurar el proceso de cicatrización eh, Hice la crema y a, a mayores para también apurar el proceso de recuperación interna del hueso eh, Con el siguiente artículo producto como el colágeno o sea con el magnesio que lleva colágeno y lleva mayores vitamina c y ácido hialurónico y bueno pues con esto como es ya para huesos y músculos y cartílagos eh, lo que hace es ayudar a soldar con más rapidez los huesos las fracturas en este caso este se me, se me multifracturó se me Hizo añicos el codo, con lo cual tuvieron que reconstruirlo Lleva por dentro, lleva para la fijación Y que se fije la rotura y se vaya soldando Lleva hierros que van desde aquí hasta aquí Y desde aquí hasta aquí atrás Y luego a mayores en este codo también lleva Como una especie de una tachuela Para hacer de codo, proteger lo que es la reconstrucción y lleva por dentro agujas unas agujas así de grandes y luego lleva unas placas metálicas con lo cual eso es lo que ayudan a que se vaya fijando y por eso yo creé esta crema y porque la hago con prote con, el, con la leche solar o el protector solar que es para niños de factor 50 Porque ahora que llevamos tanto tiempo confinados en casa Sin tomar el sol, tomar vitamina D Esto nos viene bien para que la piel ahora al salir de nuevo a la calle No sufra tanto y no se dañe tanto Y nos protejamos mucho más de los rayos solares que ahora van a venir Pues evidentemente va a venir el calor Va a venir el sol fuerte y... Es una manera de proteger, aparte si lo encontráis resistente al agua mejor Porque os mantiene la piel más más grasa, más húmeda Y con el calor la piel no se deshidrata tanto Y luego el polen, por lo que le va a aportar a la piel Son aminoácidos y vitaminas eh, Sabéis que el polen tiene... Toda la clase de vitaminas, minerales y aminoácidos Contiene hasta 22 aminoácidos diferentes Tiene hierro, cobre, magnesio, manganesio, zinc, eh, selenio, eh, boro eh, y un largo etcétera de minerales Y es súper completo, con lo cual nos va a aportar también y vitamina D También lleva vitamina D a mayores, con lo cual vamos a recibir un aporte extra de vitamina D y el aloe vera, pues sabéis que es un reconstituyente, bueno es un regenerador celular Con lo cual vamos a darle doble poder de regeneración Tanto por fuera como por dentro Vale, entonces eh, vamos a utilizar estos materiales y vamos a hacerla Es fácil y sencillo Bueno, entonces para hacer esta crema lo primero que necesitamos es ponerlos los guantes y lo vamos a hacer guantes de plástico nos los ponemos aunque no hay ningún material ningún producto que nos vaya a hacer daño a la piel pero por proteger el producto que vamos a hacer vamos a coger el bote que vayáis a utilizar, en este caso yo voy a usar este ¡Au! Leñes, que me lastimo A ver, lo primero que vamos a coger es el aloe vera y lo vamos a cortar por, los, por las esquinas le quitamos así estos bordes con un cuchillo Entonces lo que vamos a hacer con la ayuda del cuchillo es hacer esto, ir escurriendo lo que es el, el aloe vera líquido, así tal cual, y si lo hacemos así despacio nos sale mucho mejor y luego lo mezclamos mejor con la crema, con la base que va a ser el el protector solar de factor 50 le echamos dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer de crema, por pues le echamos más o le echamos menos. Tenéis que saber que el aloe vera tiene una contraproducción. Igual que los medicamentos, las plantas también tienen sus contrapartida, ¿no? Tiene su parte buena y su parte mala. En este caso, la aloe vera, la parte mala que tiene es que para mujeres embarazadas eh, o personas que tengan problemas de corazón que lleven, sobre todo si llevan eh, válvulas eh, que hayan sido operadas del corazón, que lleven válvulas o marcapasos, eh, pues eh, el aloe vera también a su vez es un regulador de la actividad electrolita. Bueno, pues eso, que el aloe vera no es bueno ni para las personas que tengan válvulas en el corazón ni marcapasos y tampoco para las mujeres embarazadas, puesto que tienen componente el aloe vera que se llama aloleína y puede provocar un aborto, con lo cual ya lo sabéis. Entonces, retiramos el aloe vera y lo echamos en el bote o en el frasco y como es gel, se pega a los guantes y odio los guantes porque no los aguanto las manos y si me vais a, si vais a preguntarme si le echamos el gel lo que es el líquido de la aloe vera o le podemos echar lo verde lo verde no con que le echéis lo que es la parte esta gelatinosa que es lo, donde tiene las propiedades pues ya os llega. También el aloe vera es bueno como un protector gástrico natural y se puede utilizar también para las mermeladas, para eso, para regular incluso las funciones del intestino y del aparato digestivo, nos regula la alcalinidad de nuestro pH y de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos va a beneficiar para la salud. Bueno, hay que tener un poco de paciencia para rascar esto con guantes, sobre todo. Porque me toca un poquito la moral. Bueno, ahí ya me llega. Y... Vale, entonces ahora... Pues si no tuvierais los guantes puestos Podíais frotar las manos Aprovechar el que os quedan las manos Y ahora vamos a coger La base Que es la leche protectora solar Y le vamos a echar en el bote Estamos Aquí en el bote Si lo podemos llenar Bueno, si queréis también podéis añadirle para que le dé eh, un aroma eh, Cualquier crema que tengáis con olor Sobre todo si tienen eh, plantas o flores naturales Para que le dé olor, fragancia Yo en este caso le he hecho un poco de esta Que también es para la piel Y lleva... Chuchu. Lleva almendra, flor de azar, que es relajante y, y va muy bien Y la almendra también, porque la almendra es muy hidratante Y nos va a ayudar Entonces ahora, bueno, con ayuda le vamos a echar el magnesio Y importante que lo sepáis, el magnesio no se puede utilizar con metal. O sea, hay que utilizar cucharas de plástico o de madera, en este caso vamos a utilizar de plástico que es la que contiene el bote para eh, utilizar la dosis adecuada para tomarlo, porque esto se toma con zumos o con leche, mejor con zumos, si lo tomas con un zumo de naranja o de limón te va a ayudar mucho y lo añadimos aquí le echamos media cucharadita de esta, no hace falta echarla entera depende, si queréis hacer un bote más grande que esto sí le, le añadís el dosificador completo si no, no hace falta y tapamos el magnesio ponemos aquí esto y ahora le vamos a echar el polen, un poco, pues vamos a cogerlo ya con esto, con este dosificador. Y como esto es poca cantidad, le añadimos el polen. Así, no hace falta echarle mucho. Ahora lo cerramos. Bueno, pues ahora vamos a mezclarlo. Como esta cuchara es muy grande para aquí, me dificulta. Le vamos a dar con la parte de... O sea, con el otro lado, con la parte lisa, no con la cuchara en sí. Y lo mezclamos bien todo, que se mezcle el aloe vera, con el magnesio, con el polen, y se mezcle todo bien. Y después, para que el polen que está integrado se vaya integrando mejor, porque como son con gránulos de polen, pues o bien tendrías que machacarlos antes o molerlos puedes molerlos un poco y te queda más fino y se te mezcla mejor pero de esta manera también os vale, de hecho hasta os puede servir de para hacer un lifting en la piel y lo mezclamos todo bien que se mezcle todo, el aloe vera, el aloe vera también os va a ayudar a que quede una crema más gelatinosa. Y con esto tenéis la crema regeneradora creada y hecha. Y ya veis que cantidades, depende de la cantidad que vosotros vayáis a crear, y del bote en sí, que utilicéis a mayor cantidad, mayor cantidad de aloe vera eh, del magnesio, lo que es el dosificador completo si lo hacéis en un bote más grande, por ejemplo, si queréis hacer un bote de este tamaño así pues le echáis un, un dosificador del magnesio completo y de polen le echáis la mitad con la mitad os llega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 Y luego, pues eso, la leche solar, ahora que viene el verano y a, después de haber estado tanto tiempo metidos en casa, la piel se reseca porque no recibe, pues eso, hidratantes, no, a ver si, si le echamos hidratantes, sí, pero ahora que viene el calor para protegernos del sol y de los rayos solares después de estar ahí metidos en casa todo este tiempo nos va a venir muy bien. Y a la vez nos protege del sol, evita que cojamos manchas en la piel y, y nos va a valer para el cutis. Y como yo hice, en caso de que tengáis pues, quemaduras, heridas, incluso os viene muy bien también para la psoriasis. Esto también vale para la psoriasis, o sea que la gente que tenga problemas de psoriasis os va a ayudar mucho. Y para quemaduras, psoriasis y eso, cicatrices, operaciones, problemas de, de huesos, de roturas de huesos, os ayuda a que el hueso interiormente también se repare con mayor facilidad y más rápidamente. Con lo cual le vais a dar un empuje vosotros a mayores aparte de que os manden a hacer rehabilitación y ejercicios que hagáis os va a ayudar a apurar el proceso de recuperación y ya veis que no es difícil hacerla los materiales y los ingredientes o productos que necesitamos se consiguen en sitios normales ¿Eh? yo por ejemplo, que no lo debía decir pero lo digo eh, yo el colágeno lo compro en el Mercadona me vale 4 euros y pico, casi 5. El polen también lo compro en el Mercadona. De hecho, es de la marca Fendado. Y vale 3 euros y pico. Y luego, eh, ¿qué más? El protector. Pues si tenéis el de, de niños o para pieles delicadas, bueno, el factor 50 ya es el mayor factor. Con lo cual, ya os va a proteger mucho la piel. Pero si es para niños, mejor. Porque. Sabéis que los niños tienen la piel dedicada, con lo cual para las personas que tengan una piel fina, sensible, eh, le va a proteger más la piel y no le va a dar problemas. Porque hay pieles que si le dan un producto muy graso, enseguida te salen granitos producidos por un exceso de la grasa de las cremas. Y oye, pues eso nos va a ayudar. Y luego, pues, si le queréis dar un, una, una fragancia, podéis echarle, o bien si tenéis eh, pétalos de rosa, podéis echarle, o agua de rosa. Hacéis agua de rosa con los pétalos de rosas frescas, las dejáis un día o dos. Que coja esa fragancia eh, con... Lo que pasa es que es mucho mejor hacerle con una crema que ya tengáis en sí, que tenga fragancia. Si llevan productos florales o naturales, mejor. Porque le estáis aportando más propiedades de las que ya en sí tienen. Y el polen, yo os dije que ya tiene muchas propiedades también regeneradoras, porque contiene... Eh, todo tipo de vitaminas desde el complejo vitamínico de la B eh, vitamina C oligoelementos tiene 22 oligoelementos y o sea oligoelementos tiene un montón de ellos todos los que hay y 22 aminoácidos diferentes y las vitaminas y los minerales con lo cual estáis aportando vitaminas, minerales, oligoelementos y todo lo que lleva y necesitamos en nuestra piel para rejuvenecerla porque también sirve para ayudar a evitar que se formen arrugas en el contorno de los ojos, en la frente, en las comisuras de los labios así que ya lo sabéis os repito los ingredientes o materiales para la base Necesitamos protector o leche solar, si podéis mejor para niños, de, de la de niños, factor 50. Necesitáis el magnesio con colágeno, vitamina C y ácido alirón y alurónico. Y luego el polen, ya os dije que esto ya es dependiendo de cada persona, adaptándolo un poquito a los problemas que pueda tener si tenéis alergia al polen evidentemente no vais a poder utilizarlo y el aloe vera hay excepciones en las que no se puede utilizar para aquellas personas que tengan problemas de llevar válvulas eh, en las arterias del corazón o marcapasos y el aloe vera para personas que estén embarazadas tampoco la pueden utilizar, puesto que pueden producir aborto por la propiedad que ya os comenté al principio. Vale, y nada más, os necesitáis una cucharilla de plástico, el dosificador de plástico del magnesio, un cuchillo, una hoja de aloe vera y un bote. Un bote, un recipiente de cristal mejor. Si tenéis algún bote de cremas que se os acabaron, los guardáis y volvéis a hacer cremas. Y ahora pues lo cerramos. Y aquí tenemos la crema. ¿Vale? Pues ya está, la crema hecha. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y yo os iré compartiendo más tutoriales sobre cosas... Diversas y diferentes, ¿vale? Venga, chao, hasta la próxima Saludos a todos y a todas